Alguna vez eh, he estado en una iniciación de larga vida, una ceremonia uh, haciendo aspiraciones para la larga vida de todos presentes, y el Lama dijo, en, en general, si uno está pasando su vida matando, uh, dañando a otros, lastimando, causando dolor a otros, no es tan cierto que uno debe de estar tratando de alargar esta vida. Muy duro, ¿no? Eh, y de un lado esto implica o, o como insinúa que la vida en sí no tiene valor. Eh, pero cuando uno está eh, pensando en series o ciclos de vidas, eh, hay esta posibilidad de que si en esta vida uno está actuando de esta manera, va, uno va a seguir. ¿no? Y en este sentido, si esta vez no estás disfrutando bien de las condiciones buenas que tienes, porque tener una, una, un cuerpo humano ya es una condición muy, muy buena. Entonces, en este, en este sentido como hay que preguntar, si esto uno está sacando el jugo de, de esta vida. Y en general, así hablan los, los lamas para darnos un, como, un choque, romper nuestro, nuestros esquemas de que, bueno, yo tengo vida, entonces yo debo de prolongar la vida. Y esta, este dicho... Que, que han hecho algunos lamas, lo, lo, lo he eh, oído dos veces de dos lamas muy, muy grandes, eh, es que nos hace preguntar qué estamos haciendo con lo que tenemos. Sí tiene valor en sí, definitivamente, por esto no matamos. ¿no? Pero este cuerpo y esta oportunidad que tenemos, eh, tiene un valor en sí que podemos convertir en algo mucho más valioso por nuestras propias acciones, por lo que hacemos con, con la oportunidad que tenemos. ¿No? Y un cuerpo humano es básicamente una oportunidad ¿No? y esto tiene sus aspectos positivos y negativos. ¿no? Por ejemplo, eh, lo que si un, un animal, es muy, tiene mucho, mucha agresión, un animal muy agresivo, puede matar varios otros animales o hasta seres humanos, ¿no? Pero un ser humano que es agresivo puede matar miles, ¿no? con, con la tecnología que tenemos, con la inteligencia tan lista que tenemos, podemos encontrar métodos que nos permiten de lastimar y tener impacto negativo mucho mucho más grande ¿no? que un animal y del otro lado sí si tenemos la misma posibilidad de dejar un impacto positivo en este mundo mucho más allá de la, nuestra propia vida y esto nos regresa a este dicho que, que, que viene de su santidad, cuyo cumpleaños celebramos hoy, de que no tenemos que ver nuestra vida solo como algo que, que está basado en el cuerpo que tenemos. No, no tenemos que pensar que la vida que tenemos es tan limitada a los agregados físicos y a este esta persona que somos, esta colección de cosas que tenemos aquí. Nuestra propia vida humana puede tener una extensión muy, muy vasta que toca a otros continentes, que toca a, a muchos corazones, que nos conecta con personas desconocidas. Y la idea de que nos conectamos con, con gente mucho más allá, bueno, esta transmisión es la prueba muy obvia de, del hecho de que puede ser que estamos conectados ¿no? de, de grandes distancias sin conocernos. ¿no? Hay muchos escuchando que sí, nos conocemos, nos hemos conocido. Pero hay otros que como directamente, físicamente, no nos encontramos. Pero nos estamos encontrando. Y en, un, en el sentido más básico, estamos compartiendo este planeta. Todo, todos los años que compartimos, estamos compartiendo un mundo, todo un mundo. No le pertenece a nosotros juntos, lo coutilizamos. Sin embargo, puede ser que directamente no estamos reconociendo los vínculos que hay. Y de esta, de esta perspectiva de ver nuestra, nuestra vida como algo muy extendida, esto también está conectado con la visión de lo que somos. ¿Sí? Y otra vez regresamos a tocar este tema de la identidad. ¿Sí? Identidad que, que es la colección de etiquetas... ...que nosotros mismos ponemos en lo que somos... ...o pensamos que somos. ¿Sí? Y la, muchas veces... ...las identidades que, que sentimos o reconocemos... ...nos permitimos... que, que ...como decirlo... ...como limitarnos ¿Sí? Y esta posibilidad de tener una extensión... ...muy vasta en cada dirección se bloquea por pensar que no, no, no, yo no puedo ser, formar parte de esta comunidad porque yo soy tal y tal, ¿no? Y mi ser no se puede integrar con esta otra persona porque esta perso otra persona obviamente está aparte y distinto de, de lo que yo soy, ¿no? Porque yo soy una, no sé qué, una moja y ellos son o laicos ¿no? o yo soy una una yo soy una americana y ellos son ¿no? de otro pasaporte ¿no? y estas actitudes ¿no? son eh, se ve cuando se lo como articula que son mezclados con orgullo, pero también con aversión. ¿Sí? Y en un sentido, este impulso mental de cortarnos, de desconectarnos, ¿sí? podemos ver como forma de agresión. Y si nos pensamos en lo que sucede en nuestras relaciones íntimas, ¿no? íntimas o cercanas en el sentido de sentirnos muy, muy cercanos con la familia, con la pareja, ¿no? con los amigos muy cercanos. Estas relaciones como contienen un anhelo muy, muy profundo de querer hacer desaparecer esta distancia o esta separación. Queremos sentirnos como reconectados. Y la, la un, como una, una enseñanza muy fundamental del Buda es el hecho de que no estamos, descone de, no estamos desconectados en lo que somos. Somos completamente. Interdependientes e integrados por ser interde interdependientes, lo que somos viene de las condiciones ofrecidas por la presencia de otros. Y lo que somos ahora está completamente impactado y formado y reformado y estructurado y definido por la presencia de otros. Lo, lo que el hecho de que compartimos un idioma en este encuentro hay, hay la presencia, hay muchas otras personas presentes, muchos padres que les enseñaron a hablar, sus maestros, mis maestros, ¿no? mi, mi, mis amigas, ¿no? las monjas con quienes vivo, que como despiertan y yo, una y otra vez me hacen. Seguir manteniendo este español que tengo. Están aquí, en este encuentro con nosotros. ¿Sí? Forma, son integral, son esencial. Aun si no se ve su presencia física, están aquí. ¿Sí? Y entrenarnos a reconocer su presencia es entrenarnos a, a disminuir este, esta sensación de de estar aislados o separados de otros. ¿Sí? Y del otro lado, veniendo, llegando como del otro lado de, de, de esta formación, es de agarrar a las identidades. Impide la posibilidad de ir reconociendo los integrados que somos con otros. Porque in, y una identidad indica una distinción. ¿Sí? Y, pero hay, en esta idea de una identidad, si hablamos de una identidad personal, también hay la, la posibilidad también, que, que muchas veces sí disfrutamos, es de que por, al haber decidido que yo soy esto, esto nos da la impresión que yo soy junto con los que también comparten esta misma identidad. ¿No? Y a veces, en un, un, una manera muy infantil, tenemos la impresión que agarrar a una identidad nos acerca a otros. Y, por ejemplo, esto viene del, del nacionalismo, el patriota, patriotismo, en que sentimos que yo soy mexicana. Y por esto yo soy como los otros mexicanos. Somos mexicanos juntos. Pero este, la función de la identidad nacional o lo que sea, cuando funciona de unir la gente, depende de la presencia imaginada de un otro que no es mexicano. ¿No? Y cuando decimos nosotros somos mexicanos, la idea es que ellos no lo son. ¿No? Y en los estados, en la política, se escucha mucho, yo soy americano. Y la implicación es que la otra persona que también nació en los Estados Unidos y tiene el mismo pasaporte y derechos y nacionalidad, tú no eres un americano verdadero. Porque a mí me pertenece la definición y el derecho de definir lo que es esta identidad. Así que tenemos a veces una, es un poquito engañoso, tenemos la impresión que podemos utilizar las identidades para juntarnos. ¿no? Y cuando uno está viajando, cuando de repente encuentras otra persona de tu, de tu país, a veces hay esta idea de que esto nos une. Y sí es cierto que a veces sí uno queda unido por esto en un momento. Pero esto también a veces te forma una isla. Y las otras personas en el país que estás visitando están por afuera. ¿No? Y es una forma de conectar que implica una desconexión. Y le, les quiero proponer una, una, unas tareas en esta semana. Utilizando, practicando en la vida cotidiana. Con esta idea de identidad para ver si... Si aplicar este concepto que hemos estado trabajando, nos puede dar nuevas experiencias. Si nos puede mover algunas, mover, mover algunas cosas en, en la vida, ¿no? la vida cotidiana. Y esto es eh, cuando otra vez en que esta, esta, esta dinámica de conectarnos con algo... Por, al desconectarnos con los demás. ¿Me estoy explicando? La idea es de que a veces ponernos en un grupo con una persona que nos parece dar una cercanía con esta persona implica un rechazo de todos los que no forman parte de este grupo. Y esto en términos budistas, esto se llama plática divisoria es uno de una de los, las diez no virtudes de, de la de la palabra de la voz y es eh, no virtud porque hace daños causa sufrimiento divide las personas ¿no? y eh, estas prácticas divisorias pueden ser muy sutiles alguien se está quejando de su jefe ¿no? Y tú, tú te pones al lado de tu amigo que se está quejando de él. Sí, así ellos son. Siempre sienten que te pueden decir cualquier cosa. O no, o él es como tal y tal. Y toda la gente de este región, de esta etnicidad, de este género, son tal y tal. ¿no? Y tú estás en ese momento creando o, o imponiendo una identidad. A esta otra persona y tú esto es muy un poquito fea pero lo hacemos como con mucha frecuencia que queremos como darle la espalda o apoyar a alguien y lo hacemos a criticar otra ¿no? persona es de como juntarnos con un amigo por aceptar sus enemigos como los nuestros, ¿no? y la tarea es de, de averiguar en esta semana de, y va, va a exigir un, un cierto, una cierta presencia mental de, de las conversaciones, pero al regresar a la casa al fin de día o antes de acostarse, se pueden tomar unos cinco minutos para repasar, ok, las conversaciones de hoy, de hoy. Por la mañana, no, no hubo nada tan malo. Y como yendo a la trabajo, y en este encuentro, en esta reunión. Sí, sí, fíjate, cuando esta persona estaba, sí, haces un repaso, ¿no? Y la idea es de, de notar. ¿Cómo utilizamos como esta función o este impulso que tenemos de crear categorías? Son categorías mental, tú y yo, nosotros y los demás. Los demás, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que no somos nosotros dos son todos tan iguales que los podemos llamar los demás? como si quienes son no nos importa, son los demás. ¿no? Y este impulso de crear una categoría de nosotros, ¿no? y a veces lo hacemos al notar algo que nos junta. ¿no? Y empezamos por decir, sí, sí, yo también tengo niños, y yo también sé que cuando sus maestras en la escuela las regañan, hace muchos daños, los maestros no deben de hacer esto. Y estamos tratando de crear una, una solidaridad con la otra persona al, al reforzar la antipatía o la aversión que esta persona tiene. No es nada útil. No, la, esta persona tiene que trabajar con la otra, tiene que tener una relación positiva. Queremos que haya cariño, armonía y bondad en esta relación y si nosotros estamos formando o fortaleciendo una separación entre estas dos personas no estamos sir sirviendo o beneficiando ni el uno ni el otro y supuestamente nos estamos beneficiando a nosotros mismos porque al aceptar sus enemigos con ellos Estamos tratando de darle la impresión a esa persona que somos su amigo. Pero en este momento nos podemos preguntar, ¿qué es que un amigo hace? Un amigo hace para otro. ¿no? ¿Qué es la función de un amigo? ¿no? Un, amigo no la, un amigo verdadero no tiene como su responsabilidad de reforzar los problemas las relaciones difíciles, sino de apoyar el amigo a crear más abertura, más aprobación, más cercanía, más tolerancia y más paz y felicidad. ¿Sí? Y paz y felicidad no viene de aumentar agresión. ¿Sí? Así que esta es una, una tarea de trabajar un poquito con esta, porque son Funciones mentales, crear división mental y crear agregaciones o grupitos, ¿no? Al rechazar o, o, o como negar las conexiones que tenemos con otros grupos. ¿No? Esta es una tarea. Y si notas que estás haciendo esto, si, si sucede suficientemente lentamente... Pueden decir, oh, oh, no no, yo no quiero hacer esto. ¿No? Y cambiamos la, la plática. Cambiamos nuestra manera de ver y de expresar ¿no? cómo debemos de o queremos ver la otra persona. Y muchas veces si paramos y, y nos acordamos, y queremos en este camino, estoy tratando de convertirme en algo, un, un, en una presencia positiva para todos no solo para mis amigos. ¿no? Entonces, si mi, mi impacto en esta situación es de hacer daños a esta otra persona, no está consistente con mis propios como metas. ¿no? Así que podemos en este momento pensar, yo también quiero que esta persona tenga paz, que tenga felicidad. Y es, es un poquito como, como engañoso, no, pero es un poquito listo. Pero si la otra persona tiene paz y felicidad, nuestros amigos también van a tener como menos problemas con esta persona, porque la relación va a ser más como fluida, más bondadosa, ¿sí? más apto, apta ¿sí? para crecimiento. ¿no? para trabajar juntos bien, para lo que sea. Así que cerrar las brechas es manera de apoyar a los amigos y no como hacer más grandes. Así que es, esta es una, una tarea corta. ¿Sí? Otra manera en que podemos empezar a notar los momentos en el día o en la vida en que... Esta identidad que, que, que, que, que aceptamos, que creemos que, que como real, que vemos como natural, que esto es lo que soy. Una, unas situaciones en que se nota muy, muy visiblemente la presencia de estas, de estas etiquetas de la identidad son momentos en que nos molestamos. Y la molestia muchas veces tiene sus raíces en una identidad que estamos tratando de defender. ¿Sí? Y unos ejemplos, y ustedes pueden estar creativos en, en buscar otros ejemplos en que sí lo noto. Sí lo noto. ¿Sí? Y una, una situación es cuando alguien nos critica. Y ahora les estoy transmitiendo de Taiwán. Eh, salí la semana pasada, eh, la, el domingo previo estaba en, en Delhi, no, no había conexión, nada. Eh, ahora estoy en Taiwán y sí hay conexión muy buena. Espero que me, me vean bien. Y ¿Sí? eh, eh, eh, llegué aquí para participar en una conferencia académica. Entonces, esta idea de, de la molestia ¿no? que viene cuando alguien nos critica. Y eh, hay culturas y situaciones en que se critica enormemente. Y esta conferencia era para criticar. ¿no? Y fue muy interesante porque era un, una conferencia académica de los estudios budistas. ¿no? todo internacional, y había júditos uh, estudiando Mahayana, otros estudiando Theravada, otros Tantra, varios eh, como comunidades pequeñas de, de gente trabajando en el mismo tema. Y asistiendo a algunas eh, reuniones eh, eh, de algunas comunidades, fue... Algunos fueron muy corteses, respetuosos. Una persona da una idea con lo, la cual uno no está de acuerdo y dice, bueno, sí es algo interesante y estoy tratando de ver su perspectiva, pero desde mi punto de vista parece bien distinto y esto es lo que yo veo. Y es una manera muy abierta de... De, de expresar que hay otras opiniones. Estamos aquí para compartir puntos de vista, para agrandar la perspectiva, para seguir formando juntos un, un conocimiento de un, un tema en que compartimos un interés. Pero había otros grupos en que eh, todos presentan su papel y el otro dice, bueno, este papel no va a recibir el premio para ser el más organizado, esto es cierto. Y este otro, no sé de dónde viniste con esta, y era como muy, muy así, ¿no? Y en, es en una conferencia, ¿no? Y son, bueno, todos est están estudiando el budismo, no implica que son practicantes, porque son profesores, ¿no? Que algunos practican, algunos... Mar, ¿no? Eh, pero lo, lo, que, lo que se nota es que en distintos contextos hay distintos niveles de hostilidad que se expresa abiertamente. En otro, otras comunidades esto no se acepta, si no se hace. ¿no? Y yo supongo que no depende solo de las personas y sus personalidades sino en la, la atmósfera que formamos, que permitimos surgir, ¿no? que co-creamos. ¿no? Y el asunto es que durante un día estamos moviendo de un contexto a otro, contextos sociales y comunidades distintas, ¿no? nuestra comunidad pequeña de la familia. Lo, los con quienes vivimos, los amigos, los vecinos, lo que sea. La comunidad de gente que, ¿cómo se dice? Que, mm, commute, commute. O que van de, en el metro, o que van de la carretera, juntos, juntos todos. En un sentido, es una comunidad pequeña y provisoria, pero... Todos están compartiendo la misma experiencia por un tiempo. Esta es una comunidad, ¿no? Y en una comunidad, la comunidad del transporte, puede ser que sí, se, ¿no? La gente se, se, como se permite que la otra va primero o así, ¿no? También en el trabajo hay muchas comunidades, grupitos. ¿No? y también de una reunión a otra, saliendo para la comida, el contexto se está cambiando. Y cuando se cambia de contextos, eh, muchas veces nosotros, dos, son dos opciones. Cambiando de contexto, cargamos toda nuestra identidad con nosotros, o lo dejamos y nos permitimos simplemente integrar con la comunidad en que estamos. Y la gran mayoría de la fricción que sentimos viene cuando no nos permitimos simplemente adaptar. ¿Sí? Y en el caso que estamos llegando en un entorno con mucha hostilidad, integrarnos no implica también ser hostiles. Simplemente de notar que esto es el contexto, y en este tipo de contexto yo me, yo me voy a mantener muy, muy, muy tranquila para no entrar en esta dinámica. ¿Sí? Y también voy a mantener mucha compasión para no corresponder a cualquier insulto que puedo recibir con hostilidad. ¿Sí? Pero la, la, la mayoría de los momentos, Vamos cargando con nosotros estas identidades y con todas las expectativas que implica. Que ya que yo soy tal y tal, me deben de estar tratando de tal y tal manera. Y había un, una persona de un, un país en esta conferencia. Eh, un, un profesor que dentro de la conferencia no era la, el profesor más alto, con más como señoridad, o con más respeto, o más publicaciones, o más conocimiento. Pero en su país era una persona muy importante. ¿Sí? Y los organizadores sabían que él se cuenta como persona muy, muy importante en su lugar. Y muchas veces estas conferencias internacionales son muy interesantes porque el contexto no va a reproducir las mismas condiciones para la jerarquía y todo. Pero esta conferencia, ellos sí, no sé por qué, pero reconocían que para esta persona es muy importante ser un VIP. Y lo trataban como un VIP y le enviaron a alguien a cargar sus maletas cuando estaba saliendo, le enviaron un auto, y todos los demás profesores que no tienen esta, este mismo nivel de, de necesitar, eh, que son mucho más al, altos en la jerarquía académica, que es la jerarquía como relevante en una conferencia académica, nosotros van con autobús o lo que como Cargando sus cosas como normal, ¿no? Y esto para mí era un ejemplo de que ellos estaban conscientes que esta persona está cargando esta identidad con él. Y si ellos no corresponden, van, van a tener un no, no problema, pero esta persona va, no va a ser complacida con su experiencia en la conferencia cuando regresa a su país. ¿Sí? Y, en, y fueron muy, muy corteses los que organizaron. Era un, en un monasterio y son muy, muy respetuosos a, a todas estas dinámicas chistosas, ¿no? Y la, la como enseñanza para nosotros en esto es de notar en nosotros mismos cuando estamos tratando de importar una identidad que tenía sentido en otro contexto quizás, pero ya no es relevante en esto o ya no nos sirve. ¿No? Y muchas veces cuando nos molestamos es porque las otras personas no están como complaciendo nuestro, o cumpliendo nuestras expectativas de cómo nos deben de tratar. No, no están dándose cuenta que nuestro tiempo es muy, muy valioso ¿No? cuando entramos en una tienda. ¿No? En este momento tenemos la expectativa que yo soy el cliente y ellos son los que están tratando de venderme algo. Deben de correr detrás de mí, preguntarme qué necesito y, y muy, muy rápido deben de traer las cosas. ¿no? Y muchas veces, si nosotros sentimos molestia, si logramos mantener una presencia mental y notar que se está surgiendo, esto es el momento de preguntarnos. ¿Hay un alteramiento a una identidad aquí? ¿Estoy tratando de, de defender una posición o una, como un lugar social o una expectativa que viene de mi identidad? ¿no? ¿Tengo una expectativa de que deben de... Gente, saben que yo tengo problemas, que yo soy muy débil, que yo estoy muy enferma, me deben de tratar con mucha suavidad. ¿Y por qué no lo están haciendo? ¿Saben que yo soy muy débil, bla bla bla, bla no? Y nos ponemos molestas, ¿no? Porque estamos agarrando esta definición de esta identidad de, de enfermo? Enfer Esto también es algo que a veces agarramos, ¿no? Y sí, es cierto, deben de tratarnos como manchamente cuando estamos enfer enfermos. Pero si tenemos la energía interna para molestarnos, lo probable es que tenemos la energía para sobrevivir este encuentro sin molestia, con paz. Y el otro era que cuando recibimos crítica. Y eh, si, si tenemos un compromiso muy, muy, muy profundo a nuestro propio crecimiento como ser humano, cualquier crítica es bienvenida. Crítica o crítica? Voy a decir crítica, no tengo quien preguntar. Crítica. ¿no? Cualquier crítica es como algo valioso. Me está dando una, un espejo. Puede ser un espejo sucio, que esto no, no, así no, no es como yo parezco. ¿no? Pero nos da la oportunidad de preguntarnos, ¿sí parezco? Déjame averiguar, ¿no? Y así, ah, no, no, no, era algo aquí en el espejo, está bien. ¿no? O en este espejo y nos decimos, oh, Sí, aquí hay algo que trabajar porque mira esto. ¿no? Así que la molestia que surge cuando recibimos crítica viene de no querer cambiar. No querer tener otras personas indicándonos los puntos que hay que trabajar. ¿Qué implica? Queremos ser quien nosotros pensamos que somos. ¿Sí? Y muchas veces la crítica nos... Eh, nos eh, nos hace, nos enoja, nos enoja, nos enoja, sí, eh, nos enoja porque está como desafiando un autoimagen que estamos atesorando. ¿Cómo es que me dice que yo soy persona muy pasiva? Yo hago muchas cosas, ¿no? Y estamos aquí agarrando una, una autoimagen como persona muy activa. Y otra persona puede decir, ¿cómo es que dicen que yo soy tan activa? Y como, como ¿cómo se lo dice? ADD, que yo estoy demasiado hiper hiperactiva o como, como, como nerviosa. Yo soy persona muy pacífica. ¿no? Los dos solo nos lastiman porque estamos agarrando una autoimagen contrario. Porque si estamos atesorando una autoimagen de una persona muy activa, cuando nos dicen, tú eres muy hiperactiva, podemos decir, bueno, sí, a lo mejor soy muy activa. Hiperactiva no tanto, pero sí, soy muy activa, sí, es cierto. ¿no? Entonces de querer, no, no, no, no, no no me, no me digan esto porque yo quiero verme como el otro. Esta es identidad. ¿no? Y la, la idea es de, de ir escogiendo... Como detectando, detectando, detectando momentos, identificando momentos en que esta ficción que creamos de identidad es causa de sufrimiento. Vamos simplemente notando. Y cuando empezamos a notar, estos, estamos creando oportunidades de transformar. Dices bueno, bueno, bueno, esta etiqueta en ese momento no me está sirviendo yo tengo muchas etiquetas que dispongo, puedo utilizar otro, ¿no? En vez de verme como persona muy específica en este contexto es cierto, esta, esta persona está notando algo muy dinámico, entonces sí, yo soy persona que, ¿no? que actúa, sí, no hay problema. ¿no? Y también la molestía de, en que los demás nos tratan, ¿no? También, esto es un momento de decir, bueno, estoy esperando como 10 segundos más que, que iba a tener que, o, o hubiera querido esperar. pero Estoy esperando. No me están haciendo daños. Lo que me hace daños es enojarme con la situación. Y lo hago porque estoy tratando de defender una otra proyección, una otra identidad. Así que es una, como son algunas ideas que les estoy proponiendo para ir como notando en, en, en su, como en la, la mezcla en el, con la confusión en el caos de la vida cotidiana, de ver si, bueno, esto no es tan caótico, son estructuras mentales, son tendencias, no y una tendencia es esta construcción fabricación de una identidad o yo fabricado que me, no me está sirviendo y que por el hecho de que yo lo fabriqué y lo construyé, yo lo puedo cambiar en cualquier momento. ¿Sí? Esta es la, mi, mi petición por esta semana para mantenernos en contacto. Eh, ¿cómo hacer? Eh, Creo que está creando una página en Facebook para la comunidad misma que se llama Budismo Tibetano Comunidad Dharmadata, algo así. Si buscan lo, lo van a poder encontrar y creo que ella puede a lo mejor subir algo en, en nuestro blog antes de entrar en el retiro para, para mantenerles informados. Creo que vamos a poder seguir con las la mayoría de las, eh, las transmisiones los domingos. Y esta, como esta idea de como retirarse, de hacer retiros, eh, eh, ellas lo estarán haciendo un retiro un poquito más largo, de estos como dos meses. Eh, tenemos en México en el año que entra esta posibilidad de, eh, de hacer un retiro juntos de Barrezaffa, un retiro de tres meses, y estaremos haciendo también muchos eh, de, nosotros juntos un retiro en Cancún de 10 días. Y ya que ellas estarán retirándose, a lo mejor es un momento bueno de, de preguntarnos eh, por qué nos retiramos ¿Sí? y de qué nos retiramos. ¿Sí? Y es obvio que ir de retiro no nos estamos retirando de las causas internas de problemas, de ansiedad, de molestia, de insatisfacción que tenemos. ¿Sí? Donde quiera que vayamos, esta mente viene con nosotros, ¿No? iba a decir por desgracias, pero no es por desgracia. ¿No? La, la idea de retirarse es de ofrecernos un contexto nuevo ¿No? y ya notamos que al cambiar contextos tenemos esta posibilidad de no importar las identidades antiguas que no nos estaban sirviendo. ¿Sí? Muchas veces no lo hacemos al estar cargando dentro de nosotros una satisfacción ¿no? o una dependencia ¿sí? de tener esta identidad. Porque si no tengo esta identidad, ¿quién yo soy? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Listo? Viene esta idea, ¿no? Si yo no soy moja, ¿quién yo soy? ¿Qué yo hago? ¿No? Si yo no soy ¿no? lo que sea, el jefe, si yo no soy la madre de la familia, si yo no soy papá de la familia, si yo no soy lo que sea, ¿no? ¿No? Y esta como dependencia a veces que formamos con nuestras propias identidades, podemos tomar un descanso de todo esto. Y decidir de todos modos, durante estas semanas, no voy a estar recibiendo esta aprobación, este consuelo, este espejo falso de que yo soy, sí, sí, sí, yo soy importante, porque mira que cómo me llaman y cómo le, bla, bla, bla. ¿Sí? También con la, las identidades como eh, que, que vienen de una falta o, o una autoestima, autoestima baja, como decir, víctima. Bueno, es estar de retiro, las personas que te victimizaron no están en el retiro. Así que en este contexto no hay base para sentirse como en esta posición. ¿no? Y te da las condiciones exteriores de verte diferente. Y de preguntarte cómo me quiero ver, ¿no? Porque es un contexto nuevo, ¿no? Y también la, esta, este momento de entrar en un retiro, ¿no? El momento de entrar es muy poderoso. ¿no? Ya hablamos de estas dos motivaciones que hay. La motivación que nos impulsa a largo plazo, ¿no? La, y es, es una motivación clave porque es el momento en que decidimos si lo hago ¿no? y vamos en esta dirección del ser. ¿Sí? Eh, por ejemplo, como voy para California. ¿no? Decide que, que ya me voy ¿sí? o entro en retiro, hoy empiezo un retiro. ¿Sí? y si Hacemos una motivación muy, muy positiva, muy conscientemente al principio, entonces durante el retiro, en todos los momentos difíciles, nos podemos anclar en esta motivación básica, muy positiva. ¿No? Y aún si no nos sentimos muy positivos en el momento de empezar, empezar el retiro, si lo hacemos con una motivación que bueno, no sé cómo me va a ir este retiro. No sé cómo me va a pasar. Pero sé que lo estoy haciendo con buenos propósitos. De sanar. De despertar. Las los, potencialidad, las potencial, los potenciales positivos. Que sé que están, pero no los encuentro a veces. Pero sé que están. Voy a buscarlos. ¿no? Voy a buscar estas aptitudes y, y cualidades positivas que sé que están aquí, ¿no? Detrás de las nubes sé que está el cielo. Paso estos, estos dos meses buscando el cielo. ¿no? Y entre las nubes habrá vistazos. ¿no? Y esto ya puede, nos puede nutrir largo tiempo. aún si no pasamos dos meses, como, ah, qué bueno, qué Oh, ¡Un azul tan bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Aún si no sucede así, nos estamos dando la oportunidad ¿sí? de anclarnos en la certidumbre del hecho de que sí, hay un cielo azul. Ay, no lo necesito ver todo el tiempo. ¿Sí? Y en los momentos difíciles, en cualquier retiro, un retiro de dos meses, de tres meses, de diez días, de dos días solitario en la casa, anclándose en su propia bondad. ¿Sí? Como un barco en, en como en la superficie del océano. Y en la superficie del océano puede ser como bastante, ¿no? Turbulente, mucha turbulencia. No sé si es una palabra. Pero así se mueva mucho, ¿no? Y así el movimiento en esa superficie puede ser así. Pero si estamos anclados en, lo, en el fondo de nuestra bondad básica, entonces podemos saber que de una perspectiva poder estar muy frotada por las alas, o alas, las alas, o las olas, o las olas, olas ¿no? De, de las emociones, me estoy anclando, me estoy reforzando mi conexión con esta bondad. ¿Sí? Y es cierto que cuando un, un barco, un crucero, como eh, deja caer su ancla, no se ve dónde está tocando el fondo. ¿Sí? Pero con un retiro estamos tocando este fondo, si lo vemos, si no lo vemos. Y en, en estos tiempos de, de salir del trabajo, de crear el espacio, de dejar las tareas, de limpiar la mesa, de limpiar el altar, y ahora nos sentamos a practicar. En, este, en el mero movimiento de hacer esto, estamos limpiando algo. Estamos poniendo huellas muy profundas para muchas vidas siguientes, por mucho tiempo, que yo creo el espacio por mi crecimiento espiritual. Yo creo espacio en mi vida para que hace surgir más amor, para convertirme en persona más y más y más compasiva, para cultivar la sabiduría que ya tengo. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos permitimos dejar las otras responsabilidades. ¿Sí? Con la confianza de que la realidad es que el mundo no depende de nosotros. Y si nos retiramos un tiempo, el mundo va a estar cuando salimos. ¿Sí? Y al pasar por esta experiencia, también tenemos la posibilidad de ver lo que yo soy no viene de este exterior. Yo no necesito la, como, como el input, el feedback, las respuestas, los espejos, ¿no? Del mundo exterior, ser quien soy. Quien yo soy existe sin esto, ¿no? Y al no estar alimentándonos con aprobación, con lo que sea, lo que buscamos en estas relaciones no tan saludables que nosotros podemos convertirnos en quien da no quien necesita y quien busca, sino quien da ¿No? y la idea es de pasar por esta experiencia fortaleciendo nuestras capacidades generosas ¿no? tolerantes y de cultivar un, un anhelo muy básico de ser de beneficio, un anhelo muy básico de cuidar a otros. Y si, si nosotros todos logramos cultivar y, y aprofundizar y reforzar este anhelo muy básico que yo quiero cuidar a otros, yo, yo quiero ofrecer esto. Yo quiero verlos y de verdad ver sus necesidades y buscar manera de, de ofrecer dentro de lo que yo puedo en este momento. Quiero cuidarles. Este impulso básico, si solo vamos en esta vida refortaleciendo esto, es una contribución enorme a la bondad del mundo. La bondad. Se supone que sí. más o menos nos está acabando el tiempo. Mm.